En este vídeo vamos a analizar las ventajas potenciales que tiene el comercio internacional como una forma de conseguir superar las limitaciones que impone la frontera de posibilidades de producción existente en una economía autárquica, es decir, en una economía cerrada, que no mantiene relaciones comerciales con los países de su entorno. Vamos a partir de este ejemplo tan sencillo que ya conocemos, de un un náufrago en una isla que solo puede coger cocos o peces. ¿no? Este punto representaría que el, la situación en la que dedicará todos sus recursos, todo su tiempo a coger cocos, por lo tanto no tendría nada de peces, este punto A y este punto B sería aquel en el cual únicamente se dedicará a coger peces. Por supuesto existen muchas otras posibilidades intermedias en las cuales tenga una determinada cantidad de cocos y otra de peces, como este punto C o este punto D, en el que tenga una mayor dedicación a la obtención de peces y menor a la de cocos. La, esta recta nos marcaría la frontera de posibilidades de producción de esta economía autárquica, de esta economía cerrada, que nos dice cuál es el límite. Tanto un punto como el punto E, cualquier punto exterior a la frontera de posibilidades de producción sería un punto inalcanzable para esa economía. Bien, vamos a ver el caso en que hubiese dos países o dos, en este caso dos náufragos en dos islas cercanas que pudiesen intercambiar bienes. ¿no? A través de ese comercio internacional vamos a ver si podemos alcanzar un punto como el punto E, un punto ajeno, un punto fuera de la frontera de posibilidades de producción. Vamos a poner aquí otro país que tuviese esta frontera de posibilidades de producción. Como vemos, en el primero que teníamos, la cantidad de cocos que podemos obtener si nos dedicamos única y exclusivamente a recolectar cocos, sería mayor que la cantidad eh, que podemos tener en este otro segundo país o esta segunda isla. ¿no? Es decir, existe una ventaja eh, en el primero respecto del segundo, pues porque es más fértil, porque lo, las palmeras son más bajas, por el motivo que sea. El hecho es que los hay más cocos en la, en la A que en la B digamos, ¿no? en la primera que en la segunda. Y respecto a los peces ocurre exactamente lo mismo, está la cantidad de peces que se pueden eh, coger en, en, la, en la primera isla si dedicamos todos nuestros recursos a ello y esta cantidad mucho menor es la que se puede eh, coger en la segunda. Por lo tanto, tanto en el primer caso como en el segundo, es decir, tanto en los cocos como en los peces, la, eh, en el país primero, en la isla primera, tenemos ventaja respecto de la segunda. Tenemos una ventaja absoluta en ambos eh, tipos de bienes. Sin embargo, la ventaja comparativa es mayor en, en el segundo caso con respecto de los cocos. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay es mucho menor que la diferencia que hay respecto de los peces. Por lo tanto, si se especializaran, si cada uno de ellos se especializara en aquello que comparativamente mejor hace, van a poder intercambiar y alcanzar puntos alejados de su frontera de posibilidades de producción, puntos fuera de su FPP. Como decimos en el segundo, en el gráfico de la derecha, debe especializarse en coger cocos. Porque tiene ventaja comparativa. Comparativamente es mejor que coger peces. que es lo que debe hacer el que tenemos en el gráfico de la izquierda? Se debe especializar en coger peces, mientras que el de la derecha se debe especializar en coger cocos. Para que veáis que efectivamente esto va a ocurrir, que va a poder salirse de sus respectivas FPPs, voy a darle la vuelta al gráfico de la derecha y lo voy a juntar con el de la izquierda. Mira, Ahí lo tenemos. Le he dado la vuelta, simplemente lo he girado. Lo he girado de tal forma que los cocos están eh, medidos en el eje de vertical que tenemos ahí y los peces en el eje horizontal. ¿no? Y ahora vamos a juntarlas. Y al juntarlas vemos que si la en el primer país pues, se producen toda esa cantidad de peces y en el segundo toda esa cantidad de cocos, vamos a poder acceder a cualquier punto que forme parte de este rectángulo que tenemos ahí. Voy a ponerlo en el centro para que se vea mejor. Aquí está. Fijaos que esta es la cantidad de peces que produce, eh, se, que captura en, en la primera isla, ¿no? mientras que esta es la cantidad de cocos que coge el de la segunda isla. Por lo tanto, tenemos cualquier combinación de esas, cualquier punto dentro del rectángulo que tenemos ahí, será donde se vayan a poder situar. Es decir, que toda esta área que acabo de, de sombrear aquí, está formada por puntos en los cuales... Eh, ambos países están, o ambas islas, en este ejemplo tan sencillito que pongo entre cocos y peces, ambas, ambos países están pudiendo salir de las limitaciones que le impone su propia frontera de posibilidades de producción en una situación autárquica. Y esto ha sido gracias a la especialización en aquello en lo que tienen ventaja comparativa. Bien. Ese punto E que vemos ahí, por lo tanto, sería un, un posible punto en el cual se, se, se podrían situar como en cualquier punto de esa área sombreada en el que ambos saldrían ganando. ¿Y de qué va a depender que se sitúen en un punto o en otro dentro de toda esa área sombreada, sea ese punto E o cualquier otro punto? Va a depender de la relación real de intercambio, es decir, de los precios relativos de los bienes. En este ejemplo sería de cuántos peces le va a dar por cada coco, cuántos cocos le va a dar el otro por cada pez. De esa negociación y de ese intercambio, de esos precios relativos, eh, obtendremos que nos situemos en un punto más cercano a la frontera de posibilidad de producción de uno o del otro. Pero en cualquier caso, ambos tienen esa potencialidad de ganar tienen la posibilidad de salir de sus respectivas FPPs y que todo el mundo gane. Es un juego en el que todo el mundo puede ganar. Si eso es así, ¿por porque se producen medidas eh, que tienden a coartar el comercio internacional muchas veces que toman los países, pues hay, hay distintos motivos. Por ejemplo, se suelen aducir cuestiones de seguridad nacional, si estamos hablando de de, por ejemplo, la producción de armamentos. Pues si tú dejas la producción de armamentos totalmente en manos de otro país y que luego intercambies porque tú estás produciendo ordenadores o estás produciendo lo que sea, intercambies, pues estás en sus manos en el caso de que haya un conflicto armado, de que no te dé a ti esas municiones o demás y, y estás vendido. Otras veces son cuestiones de seguridad alimentaria. Eh, si tú te especializas únicamente en la producción de bienes industriales o de servicios y, y el país, otro país con el que comercias, tiene toda la producción agraria, pues eh, si en un momento dado vienen mal dadas, pues eh, no vas a tener alimentos porque lo has dejado todo en manos del otro. Es decir, que existen cuestiones eh, de muy diversa índole que tienden a limitar esas ventajas potenciales que vemos que tiene el comercio internacional. Cuestiones de, de sanidad pública, ¿eh? también eh, cuestiones, incluso cuestiones eh, relacionadas con, con la obtención de ingresos. Se fijan aranceles, aranceles que son impuestos a la importación que tienden a limitar el comercio internacional, pero porque se utilizan de una, eh, a lo mejor con un fin recaudatorio. Entonces, todas las importaciones de, de determinado producto, tienen que pagar en la frontera una determinada cantidad. Pues eso está coartando el comercio internacional, está limitándolo, pero por fines recaudatorios. Es decir, que existen muchas posibilidades al respecto. Pero el objetivo de este vídeo era que Ceteris Paribus, es decir, sin dejar, sin tener en consideración todas esas otras cuestiones adicionales, el comercio internacional, puede generar una ganancia potencial para todos. Todo el mundo puede ganar, porque yo no voy a estar dispuesto a comerciar de tal forma que finalmente quede dentro de mi propia frontera de posibilidades de producción, es decir, que haya una relación real de intercambio que sea tan negativa para mí que me resultase mejor el, el estar en una economía autárquica, en una economía cerrada, el no... Eh, relacionarme económicamente, comercialmente con otros países, ¿verdad? Bueno, son muchos los motivos que, que se existen para limitar eso, pero también son muchas las, las ventajas que, que puede proporcionar.